por ahí de lo, de lo que habló Felipe Porte ok, no hubo declaraciones, eso se manejó bajo perfil como dicen en otra información, la joven que votaron nueva sensación en las redes vamos a poner eso por favor, vamos, retorno Sí, es bueno no la vida. Yo quisiera como aprender a coger maldad. Señor baja rápido, baja por favor. Esa dama está llorando por una mujer. ¿Cómo se casa, Villalona? Eh? Ahí está la dama, no se enamoren, dice pues yo, yo estoy viendo la novela para cerrar con broche de oro. ¿Eh? No, 809-725-05 y 05. Tiene derecho a una oportunidad la dama con su otra pareja, ¿sí o no? ¿Qué tú dices, Pinto? Está sin palabras, señor Villalona. que tú opina, Villalona? Si ella puede. Yo pienso que hay que dar una oportunidad a la niña. Dama, no, no, no, no, no, no te untes, que no es, no son de ahí. Me encantan así. No son de ahí. Esa dama merece una oportunidad. La otra dama que le dé una oportunidad a ella, por favor. No, no, no, esa dama está sufriendo mucho. Villalona. Hello, buena. Hello. Hello, buenas saludos Todo el mundo puede ser libre. Puede ser libre todo el mundo. Claro. Claro, nosotros nos vamos en contra de eso. Pero que es una oportunidad. ¿Merece una oportunidad ella? ¿Por qué no? Dependiendo ¿Qué? de lo que le hayan hecho. ¿Qué? Ok, está bien. Muchas gracias, dama, por esa llamada. Esa llamada. Muchas gracias. 809-725-0505. Hay que darle una oportunidad a la niña, sí o no. Hay que darle una oportunidad. ¿no? ¿Eh? no eres tú cállate ahí sí. que no eres tú que no está viendo soy yo oye oye 725 0505 -05 -05. opine sobre el tema usted cree la que la joven merece una oportunidad Villalona? Sí. bueno yo yo digo que sí también hay que dar a ese lado yo <risa> ella, dale, ella linda sí yo <risa> la otra vez es más bonita porque que ella le está gritando a la otra sí, no, no no porque tú sabes cómo es tú sabes cómo es lo buena buena hay que darle una oportunidad espérate ¡Eh! <risa> ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! dime ahora hay que darle una oportunidad porque hay que meterla psicológicamente claro hay que darle una oportunidad a la niña vaya bien okay. una oportunidad gracias gracias vamos ¡Ay, hombre ponme el videito gritando ella Ponme el video, por favor. Hello. Merece la dama una oportunidad. Una buena pela lo que Ay, ay, ay, eh, eh, eh, Sin violencia. Una buena pela. <risa> Dijo el caballero. No, tienen derecho a amarse ella. Tienen derecho. Tienen derecho a amarse. Tienen derecho a amarse. Oye, 09725. 05, 05. Póngala ahí porque la gente se, se... Dame un añito por lo menos me de descanso, para Dios. Le pediría a Dios que te cuidara que en el peligro siempre te guardara cuando De las gracias porque estás aquí. señores. Merece una oportunidad, pinto a esa muchacha. Una oportunidad que le dé, o sea, hembra, sea macho, no importa. tiene derecho a amarse, son libres de hacer lo que ellos quieran. No, no estamos en contra de nada porque ahorita no nos fusilen. ¿De quién? No lo pido, estoy enamorado de todo el mundo. Señores, puede opinar al tema: 809-725-0505. Los muchachos de la cárcel pueden llamar también. Pueden llamar los niños. ¿eh? Pueden llamar los niños de la cárcel también a dar su opinión. 809-725-0505. Señores, aquí me mandan un WhatsApp. Yo no leo WhatsApp, pero aquí me mandan uno. Vamos a leer. Si la otra está buena igual que ella, tienen que darse una oportunidad. Mira. Es eh, bueno decir el nombre tuyo aquí, pajarita. ¿Eh? Señores, señores. te lo dije? ¿Eh? Que te lo dije? Que si están buenas las dos, se puede dar otra oportunidad. Pues ya tienes que presentar la otra, ¿eh? Para que la gente de. Señores, entramos aquí, entramos aquí con, con el. No, me decía, yo una sensación de bloque, Y Eso no es que dique, Señores, pero llegamos al final del programa. ¿Eh? Por usted puede seguirlo en telenor.com.de hoy. Ahí va a estar el video. Y usted puede opinar y verlo 50 veces. Si usted quiere. Pero llegamos al final. Mañana es otro día. Gracias a la voz en off y a Lona, el Pinto, que siempre están aquí los muchachos. Y esto es hasta mañana. Búscame en las redes Neto Flow 56. Recuerda que soy el dueño del Kililín. Ya no hay TTO.